Luego de que un grupo de católicos y evangélicos puso a circular un video con argumentos religiosos a favor de la interrupción del embarazo tomando en cuenta las tres causales, cuando peligra la vida de la mujer, cuando médicamente está comprobado que el feto es incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, el pastor Brunildo Bueno considera que es irrefutable el derecho a la vida. Tengo que unirme al sentir de Codue, eh, de Conacope y sobre todo a la palabra Que hay derecho a la vida y, y eso pues el, solamente Dios que da la vida Solamente Dios es el único que tiene el derecho a quitar. Pero todo hay que avalarlo en la palabra Porque si nos llevamos eh, de que no haya un control sobre la sobre esta sociedad que cada día va en una continua degradación. Entonces, cuando hay corrupción en toda parte, hay corrupción en los gobiernos, corrupción en la política, eh, corrupción en la familia, corrupción en las entidades privadas, yo diría corrupción hasta en las iglesias. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.